hola gente de youtube cómo están espero que estén bien hoy yo les traigo un nuevo capítulo de naruto reencarnación de black goku y bueno antes de iniciar quería darle dos anuncios el primero es que la siguiente teoría va a ser de madara Yashibama y el segundo anuncio es que gracias por esperarme casi una semana pero perdónenme es que si me dejan tarea se pasan de lanza y bueno pues nada más era eso y bueno sin más que decir y sin más tragedias de mi vida comencemos este capítulo nos quedamos en que naruto había hecho una deducción rápida de la prueba que había puesto Kakashi con Kakashi bueno una vez dadas las explicaciones iniciemos esta prueba en eso todos se fueron a esconder excepto Naruto y Naruto se dijo en su cabeza si le pido ayuda a Sakura se van a negar y si le pido ayuda a Sasuke se va a negar por su orgullo así que mejor sería ir yo solo en eso Naruto no se escondió y se quedó mirando fijamente a Kakashi por 15 segundos en la mente de Kakashi wow porque no se habrá escondido es algo curioso ya que pensé que iba a ser algo más listo bueno veamos qué sucede de esto en eso Kakashi deja de pensar y se centró en la pelea y naruto rápidamente reaccionó y se aventó con una gran velocidad a kakashi kakashi algo sorprendido logró detener la patada con una mano pero no se dio cuenta de la otra patada que venía de parte de naruto ya que kakashi estaba algo confiado en eso naruto le soltó la patada a kakashi y kakashi la recibió de lleno y naruto con la velocidad de black fue y le robó los cascabeles a kakashi pero para que kakashi no se diera cuenta naruto sustituyeron las hojas y las sustituyó por cascabeles y las puso en el mismo lugar lugar de los cascabeles originales después de eso naruto se quedó viendo a kakashi kakashi se preguntó ahora por qué se habrá detenido tuvo una oportunidad perfecta para robarme los cascabeles y no hizo nada es algo raro su comportamiento después de eso naruto se fue a esconder y kakashi quedó aún más sorprendido después de eso transcurrió todo el día y nadie había conseguido robar un cascabel sasuke tocó apenas uno pero no llegó a hacer nada más después de eso una vez llegada la medianoche naruto sasuke y sakura se reunieron con kakashi kakashi dijo unas palabras como veo que nadie logró robar o conseguir un cascabel todos se van reprobados en esa naruto dijo lo siguiente y yo porque me voy reprobado y kakashi repitió lo mismo porque no conseguiste un cascabel y naruto sacó de su bolsa dos cascabeles y kakashi le dijo eso es un genjutsu o sea que no es real en eso naruto dijo lo siguiente será mejor que revises tu, tu cinturón y kakashi revisó su cinturón donde se encontraban los cascabeles en eso kakashi se quedó sorprendido ya que al tocar los cascabeles con su mano de sis el genjutsu y se dio cuenta que eran hojas y los verdaderos los tenía naruto todos se quedaron sorprendidos ya que no se dieron cuenta en qué momento robaron los cascabeles en eso naruto dijo lo siguiente pero bueno de todos modos no me gusta ser un ninja y le dio los cascabeles a sasuke y a sakura en eso kakashi dijo ok están están aprobados y todos alegraron pero naruto les dijo a kakashi pero sensei una última cosa explíqueles de qué trataba la prueba en eso kakashi les dijo esta prueba trataba de trabajo en equipo y naruto habló y dijo Dijo lo siguiente y yo conseguí los cascabeles por mi cuenta ya que sabía que ninguno de ustedes iba a apoyar a esta decisión ya que Sakura solamente iba a escuchar a Sasuke y Sasuke por su orgullo no iba a trabajar conmigo ni mucho menos con Sakura en eso Kakashi habló y dijo lo siguiente Naruto tiene razón ese es el único problema que tiene este equipo que es orgulloso que no escucha a los demás ese es el problema de este equipo en eso Naruto habló y dijo lo siguiente pero bueno gracias a mí están aprobados ahora sin más que decir yo me paso a retirar dijo Naruto. Naruto y se fue en un sin de hojas y todos se quedaron pasmados en eso Kakashi dijo lo siguiente bueno de todos modos ya habían aprobado ya se pueden ir a sus casas en eso Sasuke se fue a su casa algo molesto y se estaba diciendo unas palabras en su cabeza como es que ese inútil es más fuerte que yo como es que ese inútil consiguió esos jutsus como es que consiguió ganarle a jounin inexperimentado? esas eran sus palabras en eso sintió como alguien le tocó el hombro y se puso a la defensiva Sasuke al darse la vuelta se dio cuenta que Sakura era quien le había tocado el hombro y en eso sea es que hablo para que me siga que te pasa que te sucede que pasa por tu cabeza porque me sigues a todos lados en eso sakura habló y dijo lo siguiente sé que kakashi se dejó comprar por naruto de alguna forma no sé cuál pero se dejó comprar ya que es algo ilógico de que naruto de un día para el otro haya ganado a un jounin experimentado en eso sasuke dijo lo siguiente no no se dejó comprar ya que si se hubiera dejado comprar lo hubiera hecho para mí y aparte kakashi al cero un jounin experimentado no se dejaría comprar por nada en todo caso se hubiera dejado comprar por Milla que yo le diría al consejo para que me hubieran dejado ganar en eso sakura le dijo a sasuke ok pero de todos modos naruto no es más fuerte que tú en eso sasuke le dijo a sakura eso es verdad es lo único que tienes razón en eso sea curas alegro tantito pero unas palabras de esas que la bajaron de su nube pero de todos modos eres un fastidio dijo sasuke y se fue y le cerró la puerta en la cara a sakura y sakura no tuvo más remedio que ese caminando sola a su casa a la mañana siguiente Kakashi se reunió con su equipo hicieron misiones de rango de Kakashi hace las mismas misiones que en el guión original solo que Naruto había conseguido hacer las misiones más difíciles por ejemplo Naruto había conseguido pasear a un perro que lo doblaba en tamaño y misiones como esas las realizaba Naruto hacemos un salto en el tiempo de un mes en ese mes todo realizaron las mismas misiones que en el guion original incluida la de zabuza todo ocurrió igual que la pelea original contra zabuza solo que naruto lo venció muy fácil por eso terminaron la misión más rápido de lo habitual incluso matando a gato en el proceso una vez transcurrido el mes kakashi sitó más temprano de lo habitual a su equipo con naruto ahora que necesitará kakashi en eso kurama le dijo no lo sé pero creo que tengo una leve idea de lo que puede ocurrir naruto se levantó como de costumbre y se fue al campo de entrenamiento donde los estaba esperando Sasuke Sakura y Kakashi.